En este otro tutorial vamos a ver eh, cómo enviar un listado de referencias por email a otro usuario de, de Mendeley. Vale, para ello nos vamos a, vamos a irnos a una carpeta completa y vamos a enviar estas cinco referencias. Lo que tenemos que hacer es nos posicionamos y en la primera y seleccionamos todas las referencias y ahora podemos directamente desde File eh, la opción Send by Email o bien incluso eh, con el botón derecho del ratón sobre las referencias ya seleccionadas podemos dar a Send by Email. Vale, una vez que le hemos dado a esta opción nos aparece otra ventana de Mendeley ya para enviar los documentos, eh, en la ventana nos viene, pues normalmente le eh, vamos a enviar estos documentos, si son muchos más, pues nos aparecerán cuantos más vamos a enviar. Podemos además activar o desactivar el eh, poder enviar, en el caso de que el documento, la, la referencia contenga un PDF, pues nuestras anotaciones, notas y subrayados que hemos hecho con el visor de PDF. Bueno, en este caso yo lo voy a desactivar y voy a enviarlo a un correo. Vale. Hasta que no hacemos aquí, eh, escribimos la dirección de correo y hacemos clic en Enter, entonces ya sí eh, se activa para, para enviar. Podemos enviar, si ponemos aquí, podemos aquí escribir algún mensaje... ...a la persona a quien vayamos a mandar esta referencia y en, ya en este momento se activa eh, el envío a una sola persona. Hacemos clic aquí en este botón y hay que esperar. Ya lo ha enviado. Ahora sí, eh, vamos a ver cómo quedaría en el correo electrónico. Eh, este sería el correo que recibe la persona... Eh, donde le aparece, bueno, que eh, Marta Suárez le ha enviado cinco documentos y ahora directamente se po podría eh, ese usuario al que le hemos mandado la referencia eh, guardar estos, estos documentos, estas referencias en su Mendeley. ¿eh? Para ello simplemente pues, habría que eh, loguearse e incorporarlos a nuestra biblioteca. Esto es todo y espero que eh, os resulte interesante estos pequeños tutoriales sobre el gestor de referencia Mendeley.